Muy buenos días, mis queridos amigos, hermanos, que forman parte de nuestra audiencia, todos los sábados, el día de hoy, nuevamente, un poquito más tarde, porque tuve el privilegio de ser invitado por mi iglesia para poder hablar hoy acerca de el tema que vamos a eh, hablar el día de hoy también aquí, acerca de la ley de Dios y la gracia. Y lo voy a plantear desde una perspectiva un poco más legible para el conocimiento humano más que para contestar algunas este, cuestiones referentes a cómo vivir la vida cristiana conforme a la ley eh, lo voy a voy a tratar de ser lo más explicativo posible, ya que en media hora de repente es imposible dentro de la iglesia para poder hacer una explicación completa y teológica y también filosófica respecto de lo que es la ley de Dios. Eh, tal vez una premisa sumamente importante de establecer esta mañana, o que debemos establecer esta mañana, es que la ley no es un concepto establecido solo para el hombre. Cuando nosotros hablamos de la ley, estamos hablando de Dios mismo. La ley no se da para Boris o para Juana o para José. La ley se da porque existe el Creador. Y el Creador es la ley. Quiero dejar como premisa que la ley no se establece en función de los seres humanos o en función del universo. La ley fluye del creador como parte de lo que él es. En otras palabras, el universo es la extensión de Dios y las leyes que existen en ella son la presencia de Dios en la existencia de las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque el ambiente del universo es todo está regido por leyes porque Dios es el creador del universo. Y al crear el universo, él es un ser presente en todo lo que sucede dentro de él o fuera de él. Este concepto del todo es un concepto muy pocas veces manejado para hablar acerca de la ley de Dios estipulado en su palabra o explicado en su palabra. Pero muy bien explicado por Moisés como un acto recordatorio antes de, de morir a su pueblo. Esta semana, o durante ese mes, dentro de los estudios de la Biblia, se está estudiando el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es un libro del Antiguo Testamento. Y algunos creen que el libro de Deuteronomio es una repetición de las órdenes de Dios. No. En realidad, el libro de Deuteronomio es un recordatorio para este pueblo que en el Éxodo había experimentado la liberación de la esclavitud durante 450 años, aproximadamente. Lo que hace el libro de Deuteronomio es explicar a los israelitas prontos a ingresar, o sea, a punto de ingresar a Canaán para conquistarla tal como Dios le había mostrado como intención cuando él los sacó de Egipto. Ahora ya habían caminado en el desierto y ya estaban a punto de llegar a comenzar las conquistas de donde él, a donde él les había llevado Canaán la tierra que fluye leche y miel, y comienza a recordarles entre todas las cosas que menciona el libro de Deuteronomio, es en realidad el amor, el amor de Dios. ¿Qué entendemos nosotros por amor? Yo en mi libro, Amo a dos pero vivo con uno, defino el amor como una idea. Y ustedes dirán, pero ¿cómo va a ser el amor una idea? Algunos dicen que el amor es una acción. Ninguna acción es acción en sí misma. Ninguna actitud es actitud en sí misma. Es producida por una intención o por un razonamiento o también por un desconocimiento de algo, pero referido desde otro lado hacia algún hecho que yo quiero manifestar. Desconozco que tengo que pegar a una persona, entonces yo pego a esa persona simplemente con un acto de desconocimiento de que lo que estoy haciendo está mal. Un niño que toma un cuchillo y jugando, tratando de blander con el cuchillo, uh, hiere a su hermana o a su hermano o alguna persona o algún animalito en la casa, él desconoce los efectos del cuchillo, lo que puede producir. Entonces la pregunta es, ¿dónde yo establezco la ley para que esa persona que actúa, actúe consciente o inconscientemente de la ley? Lo dije esta mañana en mi exposición en la congregación, que estuve esta mañana, es que la lucha respecto de la ley se desarrolla en la mente, en las ideas, y estas se manifiestan en acciones. Por ejemplo, yo voy a una tienda y no veo al que cuida eh, las cosas que están allí, no veo cámaras y se me ocurre tomar una botella de aceite y salir sin pagar un acto de cleptomanía, o sea, de robo, es una actitud no de robo en sí mismo, sino que es el fruto de un pensamiento, de una idea. Entonces, si yo quiero definir la ley dentro del contexto, en su real dimensión, yo tengo que entender que la ley... ¿Es el fruto o es una herramienta producida por amor? La pregunta es, ¿qué es el amor? Y yo justamente eh, defino en ese libro que el amor es Dios, así como la ley es Dios. El amor es Dios. Él es todo. Entonces, la proyección de Dios a través de sus leyes, es la misma proyección de Dios a través del amor. Y este amor o estas leyes se sitúan en la idea, en la mente, en el razonamiento. Cuando yo conceptúo a Dios como el que da las cosas que da, por amor, y entre ellas sus leyes. Entonces entiendo que las leyes no son para destruir la vida del hombre, sino para conducirlo dentro de los principios del amor. En otras palabras, la proyección del amor de Dios en nosotros es que Él quiere que nosotros seamos felices Cumpliendo sus leyes por amor, no por obligación. No como fruto de una imposición divina, sino como la extensión hacia nosotros de que Él nos ama. Y esa extensión de que Él nos ama es la extensión de esa idea de amor. Miremos esto desde el contexto de la convivencia diaria, de la familia. Yo tengo un hijo que él me llama constantemente. Él me dice, papá, ¿cómo estás? Yo lo llamo también. Y cuando terminamos la conversación, siempre me dice, I love you, Dad. Te amo. Y él me llama no porque yo le digo, oye, me tienes que llamar, cada semana, o todos los días, o me tienes que llamar cada hora, no, no lo hace por eso. Lo hace porque en el corazón hay una conexión de relación de amor. Es mi papá, es mi idea, él es mi papá, él es mi hijo, es mi idea. Yo comparto esa idea con él. Y por eso acostumbramos a desarrollar un sistema de comunicación yo he escuchado muchas veces esa ley familiar que dice, tienes que llamar a tu papá, tienes que llamar a tu mamá, tienes que llamar con tu hijo. Es la ley de la vida. Pero esa ley de la vida no está eh, circunscrita a una obligación, sino a una relación de amor con el dador de ese amor. ¿Y qué pasa cuando nosotros, estableciendo esa relación con Dios, nos acogemos a su amor? Normalmente sucede lo que sucede con la persona que ama a alguien. Le da, se comporta, le atribuye, está de acuerdo, apoya, orienta es su soporte permanente. Ese principio es el fruto de, no es la mandatoria actitud de una imposición de la ley, sino que es el fruto de la relación de amor que existe entre el hombre y Dios. Si tú tienes alguna pregunta respecto a lo que estoy diciendo, tú que me estás siguiendo en las redes sociales, busca Boris Darmon en Facebook, puedes dejarme una pregunta, si tú así lo prefieres. De todos modos, es importante que tú puedas dialogar conmigo y de algún modo poder juntos tratar de dilucidar este tema, porque para muchos les es difícil entender el amor de Dios, y por tanto, si tú no entiendes el amor de Dios, no vas a poder entender la ley. Definitivamente no. Por eso es que muchos hijos se rebelan contra sus padres, porque no entienden que las cosas que los padres les dicen a sus hijos, no lo hacen por obligación y por molestarlos, sino lo hacen por amor. O sea, el originador de la ley, de las reglas, de los reglamentos que normalmente son conceptados desde lo negativo, desde lo impositivo, desde lo obligatorio, generalmente, conceptados así, es poco entendido desde el concepto del amor y si es poco entendido del concepto del amor, no entendemos la gracia. Porque esta semana la lección de estudio hablaba acerca de eso, de la gracia. ¿Cómo puedo acogerme a la gracia de alguien si ese alguien, de parte mía, no es comprendido a plenitud cuánto me ama? ¿Cómo puedo yo ir al médico en quien no confío? ¿Cómo puedo yo ir a darle los datos de mi, de mi persona a una persona que no tengo la seguridad de que va a utilizar adecuadamente mi nombre, mi, mi, mi dirección, mi, mis, mis datos personales, etcétera? O sea, no es posible. Si yo no entiendo, establezco esto como principio, si yo no entiendo que la ley de Dios es la extensión de su amor para nosotros, entonces yo voy a querer resolver el problema desde el punto del comportamiento y no desde el punto de vista de la conciencia, de la mente. En otras palabras, yo voy a tener que, yo voy a querer resolver el problema del fruto dañado desde el punto de vista del fruto y no del árbol. Y allí nosotros cometemos un error porque nos damos cuenta que lo que hacemos no funciona y cuando no funciona, nos sentimos culpables. Es como querer buscar justicia por nuestras propias manos, sobre nosotros mismos. Se cuenta la historia que Lutero acostumbraba a flagelarse como parte de su eh, auto-sufrimiento eh, para conseguir el perdón. Hasta que leyó... La palabra de Dios. Y él dijo que el justo por la fe vivirá y que será salvo por fe. ¿Cómo entendemos nosotros la salvación por fe cuando lo único que estamos tratando de hacer es cambiar comportamientos? Esta mañana yo ponía una, una ilustración de lo que normalmente hacemos cuando tenemos un dolor en el hígado. En vez de tomar una pastilla que trabaje el problema del hígado nos ponemos una pomada externa para resolver el problema del hígado. Y eso es como una pócima externa, eh, es, como, es como tener un fruto que está malogrado a un lado y yo le pongo algo así como una cera para tapar lo dañado que está y vender la, el fruto de una, con una apariencia bonita y querer resolver el problema del fruto de manera externa. Yo no voy a poder entender la gracia de Dios. Tú no vas a entender qué es la gracia de Dios si no entiendes el amor de Dios y su ley como extensión de su amor. Es imposible. Normalmente lo que nosotros hacemos para resolver el problema del comportamiento en contra de la ley es el castigo. Generalmente cuando cometemos un error Resolvemos el problema desde el punto de vista del castigo. Ahora, yo no sé si valga mi ilustración, pero lo voy a tratar de usar de la mejor manera. Cuando tú ves a un niño que comete un error por ser niño, no vamos a hablar ahora de conocimiento, vamos a hablar solamente de su actitud como niño. ¿Tú actúas con él como, cuando, como si él fuera un adulto? No. ¿Por qué lo haces? Si la ley es la misma. Si él cometió un error similar a los otros, a los adultos. ¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo que la ley considera para poner castigo? El nivel de conciencia, la intencionalidad. Jugaban dos chicos con una pistola de su papá, un chico de seis años con el otro de ocho, y el niño de seis años activó el gatillo y mató a su hermano. Conocemos esa historia. Y no solamente hay una, hay muchas. ¿El niño debe ser castigado como adulto? No. ¿Por qué? Porque el problema del error, el, el problema del rompimiento del, de la ley, no está en el área externa, sino está en la mente. Es allí donde tenemos que si nosotros queremos resolver el problema de la culpabilidad, el problema del castigo, el problema de la restitución, eh, necesitamos trabajar no en la parte externa del ser humano, sino en la parte interna. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo entiendo el amor de Dios y que Dios da su ley porque quiere verme feliz, y yo cometo el error de no entender su amor y cometer el error de desobedecer su ley porque una es consecuencia de la otra. No comprendo el amor de Dios, no cumplo la ley. Si comprendo el amor de Dios, yo cumplo la ley. Pero hay un problema, un problema muy serio en aquellos que tenemos el deseo de cumplir la ley. Que nosotros fuimos concebidos, o sea, hemos nacido en condición tendiente a la desobediencia. En condición de pecado. Condición de pecado significa con una desventaja, con una inclinación a desobedecer la ley de Dios y, por tanto, a no comprendiendo el amor de Dios, desobedecemos. Y lo digo de esa manera. No comprendiendo el amor de Dios, desobedecemos. Pero desobedecemos deliberadamente cuando nosotros no queremos acogernos al amor de Dios. Pero en condición pecaminosa, nosotros desobedecemos porque somos pecadores. Pero cuando nuestra desobediencia es deliberada, es que no queremos aceptar el amor de Dios y por tanto cometemos el pecado, desobedecemos, entonces somos culpables. Nosotros no somos culpables por haber nacido en condición de pecado, pero sí somos culpables de aquello que en nuestra mente nosotros lo cubramos, de lo que nosotros planeamos, de lo que nosotros decidimos, desobedecer, porque no queremos acogernos al amor de Dios. No tiene nada que ver con la ley. La ley lo único que hace simplemente es simplemente mostrarnos nuestra condición, mostrarnos nuestra situación. Es una herramienta como un espejo. No es la ley nuestro objetivo. Nuestro objetivo es la obediencia al amor de Dios. La, la, nuestro objetivo es acogernos a su amor, a su protección. No es a su ley. Su ley es la extensión de él. Lo único que hace la ley es simplemente mostrarnos si estamos en el amor de Dios o no estamos en el amor de Dios. Muchos están preocupados en la ley, en la ley, en la ley, la ley, y como no pueden cumplir lo que dice la ley, entonces no resuelven el problema. Es decir, algunos estamos preocupados en ponernos pócimas, pócimas, pócimas externas, y para resolver el problema de la apariencia, para que nadie nos critique, para que nadie nos trate mal, pero nos olvidamos que el problema de la, de la pócima no es, eh, eh, o sea, el problema de la enfermedad no es poner la pócima, sino resolver el problema por dentro. Si Dios es amor y sus leyes son la extensión de Él, para resolver el problema de la ley, hay que comprender primero el amor de Dios. Si yo quiero tener buenos comportamientos, yo tengo que acogerme al amor de Dios. Porque el amor de Dios me va a hacer comprender cuál es su ley. Y si yo entiendo cuál es su ley, por amor, yo me voy a dar cuenta que su ley aprueba mi comportamiento, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Es decir, yo, acogido el amor de Dios, que se extiende a través de sus leyes, el amor de Dios extiende a través de mí la obediencia. Entonces, el tratamiento del problema no está en la ley en sí, sino el tratamiento del problema está en si amo o no amo, si comprendo o no comprendo el amor de Dios. Si comprendo el amor de Dios entonces yo podré tener comportamientos que estén de acorde o acorde con la palabra de la ley. ¿En dónde juega su papel la gracia? Vamos a, a tratar de entender esto. Ya no pude explicar esto en la congregación esta mañana porque no había tiempo, porque nos dan solamente media hora. Pero aquí sí viene la parte que nosotros necesitamos realmente comprender. Si nosotros, no comprendiendo el amor de Dios, cometemos pecado deliberadamente, estamos condenados a morir, y a morir eternamente. Esa era la condición del hombre por desobediencia. Si comes del fruto, vas a morir, le dijo Dios a Adán y a Eva. Cometieron el, el error de desobedecer el amor de Dios. Escúcheme lo que estoy diciendo, no desobedecer la ley, desobedecer el amor de Dios, porque Dios pone sus leyes por amor. Desobedecen la, el amor de Dios y caen en pecado, y la consecuencia del pecado es la muerte. ¿Y por qué yo concluyo de esa manera? Ustedes leen en la palabra de Dios que dice que el pecado también es infracción de la ley. Miren que usa la palabra también. Quiere decir que incluye la ley, el desobedecer la ley, el infringir la ley también. ¿Luego de qué? Si yo hago algo antes y tiene consecuencia en otro asunto, entonces utilizo la palabra también. Si tú lees la Biblia y dice que la infracción también de la ley es el pecado, quiere decir que hay algo antes que yo he infringido, que yo he desobedecido, por el cual soy culpable de pecado, según la ley. Lo voy a repetir. Si la dice, la Biblia dice que también el pecado es in, también infracción de la ley, quiere decir que antes de la infracción de la ley hubo otra cosa que yo infringí. Y por esa razón lo menciono esta mañana. Nosotros no entenderemos la solución del pecado, ni entenderemos la función de la gracia, si no entendemos que el pecado primero infringe el amor de Dios, la desobediencia a la protección divina y como consecuencia a la ley. Si yo entiendo ese principio, entonces no voy a trabajar el concepto de la ley solamente. No voy a poner la pócima solamente para evitar la acusación o la, la condenación de los que me ven. sino voy a tratar el problema en su sentido original. Y el sentido original es desobedecer el amor de Dios, rechazar la protección de Dios, rechazar el plan de Dios. Rechazar el propósito de Dios que Dios tiene para mi vida. Si yo rechazo el propósito que Dios tiene para mi vida, yo desobedezco la ley. Y ahora que he desobedecido la ley, ¿qué tengo como alternativa? ¿A dónde voy? Si ya cometí el error de desobedecer el amor de Dios y por tanto de infringir la ley, entonces ¿qué alternativa tengo? Ah, y aquí está la, la clave de lo que muchos no entienden, que es el salvavidas de la gracia. Voy a ponerlo en un escenario. Tú estás caminando en un barco y ahí dice un refrán, una frase dice, no acercarse mucho al borde porque puede caer al mar. Tú estás caminando y dice ahí, no acercarse al borde porque puede caer al mar y se puede ahogar. Y la persona, aún leyendo, no hace caso, camina al borde y se cae al mar. La pregunta es, ¿qué alternativa de vida hay ahí? Nada. Esa frase... Era una frase de amor, de protección, de cuidado, para no caerte en el mar y ahogarte. No era una ley impositiva. No era una ley que estaba buscando molestarte. La ley de Dios no es para eso. Y muchos de nosotros hemos presentado la ley de Dios como un acto mandatorio, como un, un asunto acusatorio. La ley no acusa, la que nos acusa es nuestro mal comportamiento. Entonces, si yo entiendo este concepto, en este escenario, camino al borde de, del barco, cuando hay un refrán que dice, para que no te caigas, para que no te ahogues, por favor, por amor, no camines al borde del barco, si te caes te puedes ahogar. Muy bien, ya, leí, no obedecí, no comprendo por qué lo pusieron allí. Me creo capaz de lo que sea y finalmente, ¡boom! Me caigo al mar. Ya estoy en el mar. Ya estoy en un peligro. ¿Qué alternativa tengo para resolver vol volver al barco? ¿Qué alternativa tengo? Ninguna. Permanecer en el mar unas horas, un día, sin salvavidas, me va a cansar me voy a enfriar, me voy a ahogar, me voy a morir. En este escenario, ¿hay una alternativa? Sí hay. Antes no la había. Pero como Dios que es previsor de todo y que da sus leyes por amor, no como mandatoriedad, no como obligación, como a veces hemos presentado nosotros en la iglesia o en nuestras doctrinas, sino por amor. El letrero que estaba allí al borde del barco no era una obligación, era una advertencia por amor, para que tú no te mueras, para que tú no te ahogues. Algunos decimos, no, pero ¿por qué lo ponen ahí? ¿Quién se lo ha puesto? ¿Qué cosas se creen? ¿Que, que pueden poner eso y prohibir a la gente caminar en el borde del barco? Simplemente No, es que tienes que entender que esta esta frase está tratando de protegerte para que no te caigas en el mar y te ahogues entiéndelo compréndelo a plenitud por favor las leyes son la proyección del amor de Dios ya lo entendiste perfecto pero si cometo el error de desobedecer la ley porque no entendí el amor de Dios ya estoy perdido no, no lo estás Vamos al escenario del barco. Encontramos a la persona navegando en el mar sola, destinado a morir, a enfriarse, congelarse, a sufrir de hipotermia y morir. Pero el barco se da cuenta que entre sus asistentes falta uno. Da la vuelta por la ruta que vino, usa su brújula porque no tiene referencias geográficas, visibles, y cuando se da cuenta encuentra a una persona en el mar a punto de morir. El capitán toma un salvavidas, una cosa redonda, y le tira a la persona que está en el mar, le tira un salvavidas. ¿Es obligatorio que la persona tome el salvavidas? ¿Es mandatorio que él tiene que tomar el salvavidas? No. Su condición de peligro le hace entender que le tiraron un salvavidas no para molestarlo, no para que se ahogue, no para que se hunda, sino porque como él rompió la relación de amor y desobedeció la ley y como desobediencia de la ley está en condición de muerte, el capitán toma el salvavida y le da una oportunidad lanzándole el salvavida. La pregunta es, ¿está obligada la persona a tomar el salvavida? No. Otra vez... Volvemos al mismo punto inicial, que si el amor de Dios se establece en la mente y la lucha del hombre está en su mente de obedecer o no obedecer el amor de Dios, entonces es en su mente donde se resuelve si el hombre debe o no debe obedecer la ley. No en los castigos ni en las sanciones, sino en su mente. Ayer yo pagué una multa porque en algún espacio, no me di cuenta, fui más de la velocidad que correspondía. El policía no va a venir conmigo a caminar todos los días en mi carro. Él no va a estar conmigo con, diciéndome, oye, por favor, ahí dice 60, aquí dice 80, aquí dice 100, aquí dice 35. No va a estar. La lucha no es externa. La lucha es mental. Es aquí en la mente donde Dios trabaja su amor. Y su amor nos quiere a ver, inducir a que nosotros obedezcamos su ley. Pero si no obedecemos su ley, como es un Dios de misericordia, nos extiende la oportunidad de la gracia. ¿Y cómo lo hizo? Lanzó el salvavida a Jesucristo. Y rodeó a la humanidad de su misericordia. Llenó la tierra de su gracia extendió su amor más allá del cumplimiento de su ley y en vez de ahogarse esa persona aunque no quiera le lanza el salvavidas eso es la gracia no mereces que el capitán te lance el salvavidas porque decía estaba allí el escrito pero a pesar de que lo leíste decidiste desobedecer y recibiste la consecuencia de tu desobediencia. Ahora estás en el mar navegando sin cuidado, en hipotermia, a punto de morir. El capitán dice, te voy a dar una oportunidad. Toma y te lanza el salvavida. Y eso se llama el salvavida de vida inmortal. Hay un canto cristiano que habla acerca de eso. Es el salvavida que paga todas las deudas de tu pecado, de tus desobediencias, por amor. Y te da la oportunidad de recibir el privilegio de ser sacado del peligro de la muerte eterna. Está el salvavidas ahí, junto con las olas. El desobediente está allí, al lado del salvavidas. ¿Cuál es la alternativa? ¿O nos revelamos al amor de Dios? ¿O aceptamos el amor de Dios? Y todos aquellos que comprendemos que Dios hizo sus leyes por amor, todos aquellos que comprendemos que la, que la ley es la, ex, la extensión del amor de Dios, no podemos, no deberíamos, o por lo menos yo apelo a tu mente, que me estás escuchando hoy a no dejar de tomar el salvavidas de vida inmortal que es Jesucristo no está en el comportamiento no está en intentar de uno mismo volver al barco es imposible el barco se fue tú te caíste del mar estoy hablando metafóricamente lo que tú necesitas es que si el Señor volvió aquí, se hizo carne, habitó entre nosotros, te dio su gracia, te lanzó el salvavida, no te niegues a tomarlo. ¿Y qué pasa si después otra vez me caigo al mar? Ahí está la misericordia de Dios. ¿Y qué pasa si sigo desobedeciendo? Dios igual te va a coger con su misericordia. Si en algún momento ya Dios ve que no puede más contigo, que a pesar de que tienes el salvavidas ahí un día, dos días, tres días, cinco días, diez días, estuvo la salvación en tu mano, a tu alcance, no te vas a morir porque Dios no hizo la provisión. No vas a perderte porque Dios no hizo ni dio su amor. Te vas a perder porque tú no quisiste acoger la gracia que es el salvavidas de vida inmortal. No es Dios que te hunde en el abismo del pecado cuando tú desobedeces. Es tu propia desobediencia y tu condición la que finalmente te hace sufrir las consecuencias de tu desobediencia. No es Dios queriendo castigar no es Dios queriendo, gozándose, alegrándose en el sufrimiento humano. Son las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestra no aceptación de la gracia divina, la que hace finalmente que terminemos muriendo eternamente. Yo quiero esta mañana invitarte a que leas el libro de Deuteronomio. Y que veas allí no la lectura de la ley de Dios ni las exigencias de Dios, sino el recordatorio que Dios le hace a Israel, para que no se olvide cuando ingrese a Canaán de que Dios lo ama y que lo que Él quiere es el bienestar de ellos. Y les recomienda su ley para que a través de la ley se den cuenta que están caminando en el camino el amor de Dios, porque el pecado es la negación del amor de Dios y también la infracción de la ley. Pero por la gracia en Jesucristo, nosotros podemos volver a recibir de él la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, de ser otra vez readmitidos pero no readmitidos simplemente como habitantes momentáneos de las promesas de Dios, de vida eterna, sino si nos acogemos a plenitud, a este mismo amor, ya no manifestado solamente en leyes, sino también añadido a esas leyes, la oportunidad de vida eterna, tomemos el salvavidas, nos asamos de él, nos Tomamos como nuestra oportunidad única para vivir una vida en la gracia, en las promesas, en la seguridad de la salvación eterna, libre de la condenación del pecado. Todos cometemos errores y no vamos a resolver los errores dejando de cometer esos errores, dejando de hacerlos. Vamos a comenzar a dejar de hacerlos y a cometer esos errores cuando comprendamos el amor de Dios en nuestra mente. Allí está la lucha. Y cuando entendamos que la oportunidad, aún caídos, viene de parte de Cristo como el amor de Dios manifestado ahora en su gracia, para que añadidos a esa ley, que la extensión del amor de Dios, podamos también nosotros recibir la oportunidad de salvación eterna en cristo jesús si este mensaje te ha ayudado en algo a comprender el amor de dios si te ha ayudado a que estabas tratando de resolver tu problema de comportamiento y nunca pudiste en realidad la única manera de resolver este concepto comportamental con el pecado de acusaciones, de sufrimientos, de pesadumbre por la culpabilidad, es acogiéndonos a la gracia, a la segunda oportunidad que Dios nos dio, para que podamos en nuestra mente aceptar a Dios su amor pleno, total, manifestado en su ley y en su gracia en Cristo, para que podamos finalmente ser salvos, no por nuestras obras, no por las obras de la ley, sino por la oportunidad que nosotros hemos decidido coger, nos hemos acogido al salvavidas de oportunidad que Dios nos dio, que es Jesucristo. Ojalá, ojalá que te haya ayudado a comprender un poco más de cerca cómo yo puedo, no sentir permanentemente la condenación de la ley, sino basado en el amor de Dios, asirme de la gracia, para que la gracia sea mi oportuno socorro en este tiempo, cuando hay tanta lucha por vivir una vida cristiana elocuente, conforme al amor de Dios. Que el Señor te bendiga esta mañana. Si te ha gustado este mensaje, compártelo con otras personas. También lo puedes ver en Boris Darmon Canal. Allí va a estar el mensaje en YouTube y tú también puedes compartir el link. Y suscríbete a mi YouTube por Isdarmo Canal, suscríbete para que recibas siempre los mensajes de que alguna cosa nueva no hemos puesto allí y quién sabe te interese para compartirlo con otros amigos. No te olvides, si comprendes el amor de Dios, comprenderás que la ley no es una imposición. Pero si por alguna razón Cometes el error de desobedecer la ley, luego de desobedecer el amor de Dios, la gracia de Cristo te da la oportunidad para que puedas volver a la casa del Padre como el Hijo Prodio y vivir la experiencia nueva de su amor. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos el mensaje oportuno para nuestras vidas. Gracias porque. Con tu amor y tus leyes, comprendimos la condición pecaminosa en que estamos. Más gracias a Jesucristo, la gracia de salvación eterna, podemos, si es que cometemos el error, tener una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, una cuarta oportunidad. Porque en el amor de Cristo, todo aquel que en su mente lo acepta, puede ser restituido de su condición pecaminosa. Gracias también por tu promesa de vida eterna en Jesús. Gracias por tu misericordia con los que estamos ahora presentes todavía en el cuerpo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de conocer tu palabra. Que podamos compartirla con otros. Y ojalá que cada uno podamos, comprendiendo tu amor, ser parte de la obediencia de tu ley. Y si en algún momento cometemos el error de desobedecerlo, podamos acogernos a tu gracia. Por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo te pedimos todo. Amén. Este es el programa de todos los sábados, Tu Encuentro con Dios. Por Facebook y luego lo podrás ver en Boris Darmon, canal en YouTube. Un amigo de siempre, Boris Darmon. Nos vemos el próximo sábado en nuestro programa Tu Encuentro con Dios. Que el Señor te bendiga.